Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a descubrir qué es Google Meet y para qué nos va a servir a nosotros en este ciclo lectivo. Les cuento. El Meet es una aplicación de Google que nos permite hacer unas reuniones virtuales, ¿sí? Nos permite vernos las caras y charlar, hacer videollamadas, ¿sí? Que sean grupales. Eh, es decir, con un número de integrantes mayor al que normalmente nos puede llegar a permitir, por ejemplo, WhatsApp. ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a acceder a estas clases virtuales los días que no asistamos al colegio? Vamos a ingresar. ¿sí? Acá verán que yo tengo en todo lo que son las aplicaciones de Google, las tengo reunidas en una carpetita y eh, pueden acceder tanto desde el icono de Meet que lo tengo descargado yo en mi celular, o desde el icono de Classroom, ¿sí? La ruta más fácil sería ingresar a Classroom. que si ustedes tengan descargado Classroom en su celular, sería buenísimo, porque eso les permite a ustedes primero sacar fotografías con el celular y subirlas directamente eh, a las clases, juntarlas a las, a las tareas y entregarlas, ¿sí? Eh, y, además, porque es mucho más fácil, digamos, este, van a tener notificaciones de cuando nosotros les respondamos algunos comentarios, de cuando les corrijamos la tarea, les mandamos algunas observaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ingresar, entonces, a un aula virtual, en este caso, primer año 2020, que es la del año pasado. ¿Cómo me conecto el mío? les vamos a poner ahí, puede ser que ingresen ahí, a, este, a esta flechita donde está este renglón azul, ¿Sí? Cada docente le va a poner de alguna forma distinta. Y si no, el Meet del aula eh, virtual en la que estamos es este. Arriba van a encontrar esa camarita. ¿sí? La presionan y van a encontrarse con que se direcciona ¿sí? directamente a la aplicación Meet, pero a una reunión determinada, que es esta, la del aula. ¿sí? Y van a ver ustedes pueden medir cómo se ven, este, para ingresar sería lo ideal, tachar el micrófono, es decir, desactivarlo para no este, hacer entrar con ningún ruido ni nada por el estilo, ¿sí? Y luego van a unirse a la reunión. Una vez que se unan a la reunión, este, que, se, que iniciaron en la reunión, que entraron en la reunión, si son los primeros les va a aparecer este cartel ¿sí? Y si no, lo pueden compartirle a los compañeros y si no, queda ahí. ¿Ven? Sacan eso y ya esperen. Tienen aquí en esta solapita los contactos, todos los que estén conectados. Y en esta otra pueden escribir ustedes mensajes, ¿sí? Pueden chatear y hacer consultas mientras hablamos los dos. ¿Sí? Pueden ir escribiendo su mensaje y lo mandan con ese triangulito. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, que puedan responder las preguntas de el, del el cuestionario que tienen a continuación. Y último dato, muy importante. Fíjense que en el MIT ustedes se van a ver como en vertical, sí, si están desde su celular. Pero lo bueno es que ustedes pueden girar la pantalla y se van a ver así. ¿Sí? más grande ¿estamos? bueno, les mando un beso grande espero que anden bien